con el sol que habitan tus braguitas. Quiero colgarme de un farol y zambullirme en tu edredón, pues necesito tu sonrisa. Sabes que me quiero perder entre tu pelo que ver allí donde no llegue la luz. Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz tenga que morir el tiempo yendo mis vasos de horror. Cantar por ti eternamente en el rincón de un adiós. Reflejar en tu semblante mi delirante corazón. Pregúntale a mis mañanas si muero por ver tu cara y tus ojitos. en tu mirar, bajo mi espada en el infierno yo expiraré los besos perdidos en tu piel que se pudran están muertos los asesinos de mis pensamientos quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz tenga que morir el tiempo yendo mis mazos de horror cantan por ti Refleja en tu semblante mi delirante corazón. Que es posible? Preguntas mientras clavas el Noto de un ciclón, lo lejos que está la luna, para saltar desde tu balcón a su reflejo en la espuma. Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz tenga que morir. y reflejar en tu semán de mi de ti de